En esta ocasión vamos a estar jugando con Wakil Ahora comencemos Estamos jugando Epic Minigames Oh, o okay. No, este es el más... Ay. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! Ay. ¡Te saqué volando! ¡Te saqué! ¡Te saqué! ¿Te saqué, verdad? ¡No! Ah, ¡Sí me sacaste también. ¡Ah! Mi No. caca. No. No. Miren, se queda re duro el... el... el avatar este Gané, ya Nah, es que agarraste primero, pues Déjame poner esto... Sí. A ver, no sé si me esto a abrir. Después lo miro Bien Para este video... Eso, que su vocabulario cambiase ¿Y esto de qué? Mira mi café fino, señor Así no era este juego, ¿no? ¿Ah? No. <risa> no, no sé de qué era. ¿Cómo no te moriste ahí? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, prefer, prefer. ay, ay, ay, ay, <risa> ay, ah ¿Qué Arripiante. Nada. Hey, en ese video supe que sacaba música ya que la música tenía 5.000 copyrights. Y bueno, iba. Ya... Bueno, ya ni siquiera ganó monetización, pero bueno. <risa> tampoco quería estar cambiando música. Y bueno, este video lo editaré no sé cuándo, pero lo editaré en un momento. ¿O no! Mm. Mm. Canel, bien. ¿Qué ¿Te pareció mi win? Muy mal. <risa> Ese win tenía que, que ir a mí. Solo inseguro. ¿Qué, ¿Qué trata esto, señora Mateo? No sé porque eh, eh, acabo de llegar una actualización. Yo conocía los minijuegos de antes. Claro, estamos en Navidad. <risa> estamos en Halloween, boludo. Sí, sé, sí, sé, sí, sí. Sé. Solo se volverá inseguro. Sí. Ah, solo inseguro. No, a mí <risa> no me Presiona la, presiona la, presiona la, presiona la, pasa la, No Falca es para pobres. <risa> pelea de Block City. La no, pelea de Block City. Pelea de Latinoamérica. ¿Y qué trata esto, Mateo? Oye, que, es que, que nos, mudando, nos mudaron a, al barrio más peligro, peligroso de Latinoamérica y hay que tratar de sobrevivir. Nosotros somos de, no. a, de fuera de Latinoamérica, viste. Es algo más para nosotros que sobrevivir de ahí en Latinoamérica. Yo no quiero pelear, amigo. Yo no quiero pelear. Tengo un puño mamadísimo, así que si vienes a pillar. espérate, antes de iniciar la pelea, vamos a tomar nuestros bebidas: un café que tiene una calavera. Sí. Es algo normal que tenga una calavera, ¿no? O sea, Ahora sí, arrancamos los piñas. Espérate, espérate, espérate. Espérate, mi me golpe, me golpe, me dice <risas> de Ok, Que vas a meter la misma vida, va. No, mamá, mi bien, bien, bien, bien, acá, bien, acá, bien, vamos no, vamos tomar tomar vamos a bien, te mateo no confío yo yo yo soy de Latinoamérica pero pero barrio es normal. normal No, cómo te bien, una estela? Oye, yo bien, bien, bien, bien, bien, ¿Viste? Todo lo que pasa acá es que se está peleando en Latinoamérica <risa> Ya saben chicos, no peleen en Latinoamérica o les pasará exactamente eso Ay, no está, no me gusta Un consejo no. de vida No me gusta este minijuego, no. ¿Tú beberías? ¿Tú beberías? Ah, ¿Tú beberías? No, <risa> tú beberías <risa> Tú beberías ¿De <risa> <¿Tú beberías? risa> <¿Tú beberías? risa> yeah. qué te ¿De qué trata ese? ¿Ya? Eh, lo yeah. eh, voy a centrar a... Pero el agua que te entrará, no mames, no. No. que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que arreglar. No, hay que dejar que se llena. Ah, ya, estoy dejando que se llena. Quédame ya también. Soy pop, perdón, perdón. ¡No! Mentiroso traición no sé. La traición amigo ¿En serio le hiciste? Sí, <risa> Oye, no era muy obvio eh Cuando yo dije es agua es agua agua no sé es Agua de agua mar Agua de Japón. Agua de mar que te está llenando para que te bañes en <risa> realidad agua de desagüe. De, de Corazón que se murió del olor, pues. Por, sí, este mini por coser, favor, eh, evita eh. bien este video. Sí, cuando tú, cuando, cuando tú me metas, ahí sale mentira. Eh, mentira. Mentira. Mentira profesional. <risa> Hubieron unos problemas técnicos, ya volvimos. En el video van a haber una transición de Picardo. No sé, el que quiera hacer la transición. ¿Qué podemos si Poné esto, poné esto, poné esto. Poné lo que voy a decir en el video. ¿Qué vas a decir? ¡Da! ¡Da! ¡Ah, ya Voy a intentar ponerlo. No sé editar tan bien, así que... menos algo. No. Perdí. Tiro la Le pongo un sonido pi pi pi. Ya sé cómo poner el sonidito. <ríe> Bueno, esto será el último... Bueno, no sé si será el último minijuego El video de duró dos. 9... ¡Ey! El último minijuego, sí, sí, el último minijuego No quiero editar tanto tiempo Tengo que editar videos de 30 minutos Qué sufrimiento es eso un video de... Te imaginas que edites el video de veralán Ese que duró una hora, eso sería un sufrimiento Café fino Comencé la pelea Ah, me llevó hasta tu cancha de pelota. Di... Ay, Ay, no, me estás tirando todas las bolas, <risa> verdad. Ay, ¿voy a donde tu cancha? Es que el café.